Hola a todos y bienvenidos a El No Show de Huaca. Sé que en este momento un millón de preguntas deben de estar bombardeando tu mente ¿Y quién es ese pendejo? ¿Y si es un show? No, neta, ¿Quién es ese pendejo? Calmaos mis pequeñas esponjas de información Sí saben que así nos escribe show, ¿verdad? La verdad es que tal vez me tardaría un chingo en explicarles El por qué estoy haciendo este video para este portal ¿Cuál es el sentido de la vida? O ¿Quién soy yo? Pero en resumen, les voy a estar contando las cosas más importantes o oh no E interesantes o oh no Que pasaron esta semana El dólar ya está a 19.75 Lo bueno es que ya les preparé una gráfica Para que puedan entender al tiro, lo que está pasando con la economía de nuestro país. Podemos ver cómo hemos repuntado un poquito de veces, pero de ahí nos empezamos a ir derechito a la verga. Y en que ustedes saben que hay un chingo de gente que dice que no hay pedo de que suba el dólar. ¡Sí hay pedo! Pues, ¿adivinen qué? ¡Sí hay pedo! Oye, Juanca, ¿y cuáles son esos pedos? ¡Qué bueno que lo preguntas, extraño y sensual hombre que jamás había visto en la vida! A ver, vamos por pasos. Cuando el dólar sube, obviamente va a haber inflación. Tú te preguntas, ¿qué es inflación? Inflación es cuando el FIFA 2014 te costó 800 pesos y el 2017 te va a costar 1.300 varos. Así que si tú estabas pensando en comprarte un coche, joyas o cualquier cosa que se cotice en dólares, casi todo cabrón, te va a costar más caro. El aumento de la deuda en dólares. Muy bien, las personas que hayan sacado financiamientos o las empresas que hayan buscado financiamientos en dólares, O-B. Oh, Así es, amigo. En este momento esas personas deben de estar así. No, God, please no. No. No. No. Muy bien, si hubieran pedido prestados un millón de dólares hace un mes o dos Hace dos meses, cuando el dólar estaba a 17.50 Y luego, dos meses después, no le abonaron nada a la deuda de ese millón de dólares Y ahora está a 19.75 Quiere decir que vas a deber más o menos dos millones de pesos más del millón de dólares que te prestaron Oh, verga Ok, ¿y eso por qué me afecta? Porque si te afecta, pendejo, ¿ok? Si te afecta, imagínate Price es un barco y tú estás a bordo de él. Si los demás empiezan a hundir muy pronto, tú también te vas a hundir a la verga. Turismo. Con este tema hay que tener mucho cuidado Porque muchas personas van a argumentar Que si sube el dólar, vamos a tener más turismo Porque obvio, el dólar les rinde más Vienen aquí, se la pasan poca madre Cogen, hacen sus chingaderas, está de huevos, ¿no? Pero ¿qué pasa si alguno de nosotros queremos viajar? Mi amor, ya tengo el dinero para que nos vayamos de vacaciones Así es, Galán. Hoteles, vuelos, todos tienen tarifas que se cotizan en dólares. Bueno, pues en esta gráfica podemos ver cómo tu sueño, esta nube representa tu sueño de irte de vacaciones. Bueno, pues tú fuiste responsable, estuviste ahorrando, te portaste de huevos, no, estuviste de peda. Ibas muy bien, ya lo ibas a alcanzar, pero en eso el peso se fue a la mierda y tu sueño también. Pero bueno, amigos, haciendo a un lado lo del dólar... El senador Tereso Medina Así es, yo tampoco tenía idea de la existencia de este ser humano Hasta que se le ocurrió subir una foto en redes sociales De él y otro cabrón Sentados en un sillón que es la bandera de México El único pedo con hacer eso es que Estás violando la ley de los símbolos patrios <risa> Nuestra bandera no es una prostituta como la bandera gringa, ¿ok? ¿Y qué se siente que les tiren mierda, culeros? Y para reforzar mi punto, les preparamos una galería de bikinis de la bandera gringa. Y como ya se nos está acabando el tiempo, lo que les quería contar se los voy a contar en chinga, ¿ok? Va. Angélica Rivera decidió reutilizar el vestido que usó para ir a ver a los reyes de España y también se lo puso para dar el grito de este 16 de septiembre No mames, Angélica, gracias, güey Eres neta, güey Qué concienzuda iris, güey Qué rupido Margot Mamacita Robbie Ya firmó con la Warner Para hacer otra película de Harley Quinn Además ya están trabajando en la versión lésbica de Secreto en la Montaña con Emma Watson Hubo un chingo de acarreados en el grito El gobernador de Chiapas es un pendejo Y tu mamá es hombre Y eso es todo por mi parte amigos Espero verlos la próxima semana O no, en el No Show de Juanca Esperamos que su semana esté Al 100% Nos vemos luego